Estimado alumnado, mi nombre es César Bernal Bravo. Y yo soy Pedro César Mellado Moreno. Ambos seremos vuestros profesores en esta asignatura. A lo largo de las próximas semanas iremos desgranando los contenidos de la asignatura que puedes consultar en la guía docente y en la guía de estudios que se encuentran alojadas en el aula virtual. La metodología de esta asignatura va a ser activa, basada en el diálogo y en el debate de todos los elementos que forman parte del temario apoyándonos siempre en lecturas académicas, compartiendo experiencias y situaciones relacionadas con nuestro entorno más cercano. Esta asignatura es de carácter optativo de seis créditos ECTS y cursada en el segundo cuatrimestre del curso. Los contenidos están organizados en torno a tres temas. Comenzaremos con el tema 1, como reflexiones sobre la ludificación de la enseñanza y cómo ésta está siendo empleada en los entornos educativos. En el segundo tema trabajaremos el diseño y desarrollo de la ludificación como estrategia metodológica, donde hablaremos de los componentes lúdicos propios de esta estrategia y su relación con otras estrategias educativas como el aprendizaje colaborativo. En el último tema finalizaremos viendo de qué manera se puede abordar la evaluación del alumnado bajo premisas y principios coherentes con las propuestas de laudificación en la enseñanza. Para evaluar los conocimientos adquiridos en la asignatura, tendrás que realizar un trabajo grupal a partir de los contenidos trabajados durante el curso, que además debe ser expuesto públicamente al conjunto de los compañeros y compañeras de clase con un valor del 50%. Esta actividad es de carácter obligatorio y presencial, y será realizada en la fecha publicada y establecida por la Universidad, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. El resto de la evaluación se repartirá en dos actividades, la participación en seminarios relacionados con puntos de interés de la asignatura, así como el trabajo con lecturas académicas que podrás consultar y descargar desde el aula virtual de la asignatura. Para considerar la asignatura aprobada, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, el promedio de calificaciones deberá ser, como mínimo, de 5 sobre 10. Ante cualquier duda o aclaración, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo del aula virtual. Espero que la asignatura cumpla con vuestras expectativas. Nos vemos próximamente.